Fijaros que ahora mismo eh, estoy mostrando Zotero aplicación y fijaros que incluso, aunque no es exactamente igual, el interfaz es bastante eh, parecido, por lo menos, a Mendeley. ¿eh? Eh, de hecho, como muchas veces ya eh, digo en los cursos, eh, Mendeley está en parte basado en Zotero. ¿eh? Por ejemplo, todos los, los estilos eh, vienen del repositorio de, de Zotero. Como, pues, como software libre, pues se nutre de, de ese repositorio. Es muy parecido a Mendeley con esta división ¿eh? entre ventanas, eh, donde yo aquí veo, mi, mi, en este caso, mi, mi, mis colecciones. Eh, en la parte central eh, pues veo las referencias que tengo en cada colección. ¿Mm? Y si yo pincho pues, en un artículo o un libro, aquí se activa eh, pues un panel como de detalles, como el que vemos en Mendeley, donde además de la información sobre ese documento que yo ya he guardado, pues tengo un campo nota un campo etiqueta y un campo relacionado. ¿Eh? Todo esto lo iremos poco a poco mmm, explicando. es eh, Como cualquier gestor, nos va a permitir eh, organizar eh, nuestras referencias en, en una base de datos que va a ser personal, eh, vamos a poder organizar estas referencias en colecciones o subcolecciones eh, de acuerdo a nuestras necesidades y eh, pues vamos a poder eh, pues redactar o formatear un documento que estemos elaborando, ya sea un artículo, un trabajo de fin de grado, una tesis doctoral, etc. ¿Vale? Y Esto no se diferencia de otros gestores. Veremos también eh, cómo eh, también Zotero tiene una parte de red social ¿eh? Eh, que está desde, como podéis imaginar, desde la parte eh, web. Voy a explicaros un poco por encima, aunque ya he adelantado algunos aspectos, esta interfaz. ¿eh? Eh, simplemente eh, voy a explicar esta interfaz de la aplicación porque, como podéis ver, es más completo que, que, que la versión web. Entonces, básicamente, aquí tenemos el, el menú con todo lo que podemos hacer. Aquí tenemos eh, la, el, el, la pestaña archivo, ¿eh? donde, por ejemplo, aquí vamos a poder hacer, eh, pues bueno, añadir, por ejemplo, una nueva referencia, nueva nota, nueva colección. Es decir, normalmente aquí vamos a tener... Eh, determinadas operaciones, que en algunos casos aquí tenemos ya los iconos rápidos. Aquí tenemos también eh, la pestaña Editar, desde donde, por ejemplo, vamos a poder copiar una cita ¿sí? o vamos a poder pues, seleccionar todos los, los elementos que tenemos en una carpeta. Y eh, tenemos también la, aquí opción de buscar dentro de nuestra base de datos, ¿eh? buscar y una búsqueda avanzada. Eh, la, la pestaña B pues, nos va a permitir pues, aumentar el tamaño de la fuente, fuente de nota etcétera eh, aquí en herramientas, pues, por ejemplo eh, podemos eh, hacer eh, bueno, pues algunos, algunas tareas que no existen en otros eh, gestores, como por ejemplo pues, crear una cronografía ¿no? que sería, por ejemplo sobre una carpeta que yo tengo ¿vale? pues yo puedo crear una cronografía ¿Veis? Y, y, y puedo trabajar eh, todo este conjunto pues, de una manera eh, más visual en la que yo me puedo planificar, pues por ejemplo, eh, pues, todas estas referencias bibliográficas. Esto yo lo he probado un poco, pero bueno, tampoco es que tenga demasiados conocimientos. ¿sí? Pero me parece que es una opción interesante. Bueno, aquí tenéis eh, aspectos también relacionados con los estilos ¿sí? y aquí tenéis toda la parte del eh, soporte ¿sí? o ayuda.